De colega a colega, de delantero a delantero, de paraguayo a francés, Gignac representa hoy para ti, Pepe, eh, lo mismo para Tigres y para el fútbol mexicano de lo que significó Pepe Cardoso en su época. ¿Lo ves de ese tamaño, lo que ha hecho y hace todavía Gignac? Yo digo, yo digo que es un, un extraordinario centro delantero que... que que a mí en lo personal me gusta me gusta mucho Alex porque te digo que me gusta porque tiene temperamento eh, veo que no le gusta perder es un jugador que veo hay dos yo veo hay para mí cinco pero nada más voy a dar dos nombres porque no me quiero equivocar cinco seis el que real es que yo veo que que ama que ama el fútbol y que ama su profesión yo creo que no me, no, me pego el palo seguro es, es guiñac y zambuesa el temperamento que tienen eh, quiere la pelota siempre ve la cara que disfruta cuando tiene la pelota no le gusta perder eh, se calienta con todo el mundo veo todavía a los dos como que eh, jugaron en la canchita ¿Me entiendes? Que jugaron en la, en la, en la canchita 7 contra 7, en su pueblo descalzo y tal, ¿no? Veo, veo sí. esa impresión de los dos eh, Guiñac veo que es un jugador eh, completo le pega con la zurda, le pega con la derecha, eh, mete diagonal, es muy importante, juega por derecha, juega por izquierda, puede jugar de nueve, diferente a lo mejor el, el, el, el, el, de, de, de, de, de cómo jugaba yo como nueve. Yo jugaba más de nueve fijo y de repente me tiraba un poco más por el sector izquierdo para meter diagonal para mi perfil. Eh, de repente a lo mejor puede ser que yo tenía más potencia que él, eh, cabeceaba mejor que él, pero yo veo que es un completo, un jugador que a cualquiera le gustaría tener en su equipo. Yo creo que Tigre representa de la a Tigre por, por, eh, por todo lo que ha hecho y por los campeonatos que ha ganado, por los goles que ha hecho. Eh, es un jugador que a mí me gusta mucho y tiene un perfil eh, de, de lo que yo disfruto del jugador. ¿Me entiendes? Eh, el jugador temperamental, el jugador que pelea por sus compañeros, el jugador que apuesta siempre a ganar, va siempre al frente eso es un jugadores que a mí me convence, que a mí me, me, me, me apasiona, me, me deja... Puede jugar mal, puede... haber recibido crítica que... No, es que eh, yo siempre, cada vez que hablo de él, siempre digo de que de repente tiene que entrenar un poco más de definición porque ha fallado eh, jugada que de repente él no tiene que fallar, ¿no? Yo siempre digo que hay jugador que no debe fallar. Eh, situaciones no específicas, ¿sí? Que no puede fallar por, por su nivel, por lo que representa, no puede cometer errores. Que... Que, que te lleva a que de repente se pueda crear una duda, ¿no? Entonces, pues yo dije, por yo digo, ¿por qué marcan épocas los jugadores? Porque aparecen los momentos difíciles. Y Guiñal, yo veo que es un jugador completo, a mí me encanta, a mí me, me, me, me encanta ese jugador por, por su temperamento, ¿me entiendes? Ahí no parecemos mucho. Se pelea con todo el mundo, se pelea con el pasabalón un día claro. en la cancha de me echaron porque me peleé con el pelota, ¿no? Eh, porque me voy a la rápido así, me puse... Esos son los jugadores que, que, que yo quiero ver en, en, en los equipos, ¿no? Y, y, y hoy en día difícil, hay, hay pocos. Yo, por eso te estoy diciendo, para mí hay como seis. Eh, veo la cara y digo, ah, a estos jugadores le gusta el fútbol, ¿no? Ve fútbol, eh, seguramente analizan el juego porque se nota en el campo de juego no el jugador que, que realmente disfruta cuando juega y y, y a zambuesa puede ser criticado hasta yo le he criticado pero es un jugador que a mí me gusta en, en ese aspecto ¿no? de que es un jugador de canchitas de, de, de la claro.